¿Alguien tomar un chiste? Nosotros también. Capítulo 3. Molesto, enojado, furioso. Vaya, dos veces en mi oficina en un día, eso es... Normal. ¡Fantástico! Si llegan a 500 visitas en un año escolar, puedo enviarlos a una granja a ordeñar cabras. <risa> <risa> ahora qué tienen que decir? Ah, um, ¿qué asco? ¡Ya basta con ustedes! Como en un juicio son culpables hasta probar lo contrario? Uh, de hecho, creo que es al revés. ¡Sin creer! Estás en la escuela. Ahora, si no pasan deportes, detención sabatina indefinida. Por favor. No. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¡Claro! Denle una vuelta al planeta. <risa> y traigan una bandera de cada país. ¡Ja, <risa> Ah. Son 46 mil kilómetros y 196 banderas. No hagan como que se han aprendido cosas. ¿Quieren más problemas? Están en más problemas. Sí, sí, sí, sí. sí! El protocolo Maldosa. No, oh, cierto, lo siento mucho. El señor Maldosa viene a verlo. ¿Qué pasa? Están en más problemas. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Hicieron este cómic para burlarse de mí. Estoy furioso. Sí, sí, sí, sí. Oye, oye, oye, el furioso soy yo. Ah, sí? Mira lo furioso que estoy. Ah. ¡Pues mira qué molesto estoy yo!